Que estamos trabajando con los muchachos, hace mucho frío, ya no da hambre por el frío. Quedó la casa. Así quedó la casa. Ya mero este, ya no miramos. Ya lo ¡Claro, miramos. Ahora anda bien. The... No, right? Seventasen. Hoy venimos a terminar la casita. Así quedó la casita. Uh, se cayó la segunda parte, se cayó un poco de nieve. Ya queríamos nieve también. Uh, estamos descargando la camioneta porque, porque nos faltó material. Hoy oh, faltó unas hojas, entonces ya quedó por allá. Alguien me dijo por qué no usan poste aquí, por qué se arriesgan, pero aquí casi no. No necesitamos usar postes, no está tan, no está tan alto. Ya no, no nos falta ese lado. Sí. Es la segunda parte del video. Hoy cayó nieve. Lo rol. Hay mucho frío, pues, hace frío. Está el piso, el, el, el Rufin, así quedó el shake arriba. El shake es como a ver: 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2 y media, como 5, 6 escuadras de, de shake que se puso aquí en este lado. Uh, Ahí yeah, ya está puesto el siren. Ahí está el avión. No se ve. Está muy alto. Así, así lo hacen casi en Guatemala. Tienen que planar el terreno para que se hace la casa. Y no, esta es la parte de atrás de la casa. Parte de atrás. cayó la nieve encima ah, vamos a hacer otro lado porque estaba grabando me voy a caer aquí entonces ya es lo que ganaba ah, la nieve por allá no cayó mucho nieve poquito nomás pero algo es algo algo de nieve aquí atrás ya, yo, como le dije hace, hace otro, en otro video hacemos banda metal abajo banda metal después las hojas y van las tiritas ya quedó este lado uy está bien así se ve el video, así va a ser sí entonces a uh, y trimear las el trimear el tres garage streamear este el torque le dice pues este frente de la casa ya no nos falta este nos falta este frente el porche ya lo hicimos este se hizo y estamos listos para trabajar Está el material aquí. Ok, ya terminamos la casa. Ah, a ver qué dice de los 20 escuadras. Así quedó final. Ahorita lo voy a llamar el, el señor que nos pasó la casa para ver cuánto cuánto va a pagar por esta.. Por este jale que se hizo. A ver, a ver qué dice. A lo voy a llamar. A ver. Si él me sigue en el sí, en sea, YouTube, a la cuenta estoy No contesta. Hello, hello. Hey, man. Hey, man. What's up? Hey man. What's up? Hey man. What's up? Hey, we finished the, the house. Yeah? Yeah, it's everything now. Yeah? Down. Yeah. Yeah. Yeah, it's done. Yeah, it's it's, it's all right? Somewhere around uh, 7,000, I I think that's right. Exactly all right. Yeah, real close to that, because I remember I was trying to I figured out uh, that we had to get an extra board uh, and bag, and I don't uh, know how I got in, uh, but I think we're driving around seven. Now, what we're coming in, it, simply wrote straight to you. All right. Can I get better, Roger? Yeah, better. <laughs> uh, okay, man. All right, we'll see. We'll talk later. Thanks, Thank you. Good luck. I mean the Wait, wait. Thank you. I <laughs> didn't.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 ま、<ス><ス><ス><ス>